Entonces iniciamos un, en el 2014 un proceso que ha sido muy enriquecedor, hemos ido haciendo muchos cambios y que ante todo se basó en introducir el pensamiento crítico, la lectura, la escritura. ¿Qué diferencia hay entre un muñeco y una persona? La diferencia es porque un muñeco con el plástico y otro con el metal. La diferencia de los muñecos es que ellos son de me, son de plástico y nosotros hay de carne. Y ellos no están.. Bien, hoy vamos a hablar de filosofía y a propósito de los Simpsons, vamos a ver cómo la descubren los estudiantes de un importante colegio de Cali de una manera divertida y apasionante cuando vamos a hablar de los neurófilos. Mi nombre es José Luis Valderrama Paredes, docente de comunicación y con mis estudiantes le brindamos a usted la más cordial. bienvenida a una emisión más de Los Colegios Cuentan. Es un pájaro, es un avión. Es Superman. No, son los Thundercats, son los magníficos. Superman. ¡Ay, que no! Son los cuatro fantásticos son los increíbles. Por eso, yo digo que es Superman. ¡Que no, hombre! ¡Son los Neurófilos! ¿Los Neurófilos? ¿Y quiénes son los Neurófilos? Neurófilos eh, nace como una propuesta con un interés muy marcado. Algunos tienen una curiosidad por ser eh, mejores lectores, mejores escritores, otros de pronto son, tienen una voz. En medio de reflexiones filosóficas, literatura clásica, escritura creativa, trek, labor social y amistades fuertes, los estudiantes de la Normal Superior Santiago de Cali se enriquecen de conocimiento y comparten con sus compañeros las experiencias que cada libro va dejando a su alrededor. Belleza, espejo del hombre, ya ¿En, en Neurófilos, los estudiantes tienen la oportunidad de plasmar ante la comunidad estudiantil sus ideas textos e historias a través de materiales impresos llamados magazines. Carlos Marx afirmó en un pasaje de Manosuitos Económicos y Filosóficos de 1844 que la posesión del dinero podría compensar la falta de belleza. Dejando de lado todos los motivos, atengámonos a la manera correcta de morir. Entendiendo que morir implica mucho más que dejarte respirar, pues es un complejo proceso colmado de minuciosos pasos piensas que la niña con una enfermedad congénita no, no es mala por ser fea y que la belleza también puede estar en el ser, te das cuenta de que la ausencia de forma, asimetría, la falta de armonía y la desfiguración no es equivalente a lo mezquino, lo débil ni lo criminal, es entonces cuando empieza la verdadera pregunta, ¿qué es la belleza y por qué existe esa continua discrepancia entre lo que es bello para uno u otro? ¿Los muñecos tienen sentimientos? Sí. La Va a votar, ¿eh? ¿por qué crees que los juguetes <susurra> tienen sentimientos? Los no, no, no, no. Pero ¿Lo, la mascota sí. el este ¿cómo siendo egresada continúa en este contacto importante para eh, la vida y para bueno, la, bueno, la academia? Con el proceso universitario obviamente es un poco complicado organizar los horarios y eso, pero realmente el sentido de pertenencia por Neurófilos es algo que me impide alejarme del proyecto.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 Me siento muy bien, como, como si estuviera iluminada, no sé, es, es muy cursi, pero me parece algo muy bonito Y siempre me siento muy bien después de las sesiones Y gigantes por todo lugar, que me van a tragar de un solo bocado Deben de haber cosas puntiagudas, chuzudas, esqueléticas Uy, deben ser horribles, pero hay algo aún es peor que estar con miedo a la oscuridad un proyecto de lectura, de escritura, de filosofía y sobre todo de trek. ¿por qué? porque la trek ha sido una herramienta fundamental para los estudiantes en la medida en que ellos han podido ir utilizando esta herramienta psicológica, han podido mejorar el tema de sus emociones, su aprendizaje se ha vuelto más eficaz más eficiente y más placentero ya que Neurofilos ante todo busca el aprendizaje libre sin ningún tipo de premio conductista, no hay notas y por eso es muy importante en Neurófilos que todos los estudiantes aprendan buscando la felicidad. La clasificación de Neurofilos se dio en tres líneas principales, que son filosofía, práctica, literatura. Dentro de la literatura están las dos líneas, lectura y escritura. Eh, hace un mes tuvimos el, el lector del mes, que fue nuestro compañero Ducuara y fue porque realmente eso se logró como por una meta que nos propusimos a principio de año que es leer 22 libros en el año. Nosotros por ejemplo en filosofía para hacerla un poco más dinámica trabajamos con el tema de los Simpsons aunque a muchas personas no les guste realmente los Simpsons tienen muchísimas enseñanzas respecto a diversos temas pues que se plantean en sus episodios y es algo bastante reconfortante ver que de algo que es cotidiano nosotros podemos aprender mucho. También, por ejemplo, como el profesor mencionó el tema del mundo de Sofía, el libro en sí es pues, muy bueno porque es bastante dinámico. El problema actual es que la educación sigue manejando como estatutos muy tradicionales y dicen, por ejemplo, tienes que leer, resumir o transcribir. Y ese tipo de cosas, ese tipo de procesos, eh, son los que hacen que uno pierda la magia al momento de leer. Entonces, si yo sé que tengo que enfrentar, tengo que ir a sentarme y leer el libro, pero tengo que hacer prosumes 20 páginas, entonces voy a perder como ese disfrute al momento de hacer la actividad.